Tomamos tres respiraciones profundas y lentas, inhalamos, llevando las manos juntas hacia arriba, separando los codos, exhalamos, entrelazamos los dedos de las manos, las giramos, inhalamos estirándonos arriba, levantando los talones, Exhalamos apoyándolos, llevando las manos al suelo, nos dejamos colgar desde la cintura y nos relajamos, sentimos nuestra respiración profunda y lenta, siempre por la nariz. Inhalamos abriendo los brazos, entrelazamos los dedos de las manos arriba de la espalda, las llevamos con fuerza hacia la cabeza, mientras nos estiramos desde la cintura, tratando de acercar la panza, el pecho y la cara a las piernas. Exhalamos soltando las manos, las dejamos caer despacio flexionamos un poco las piernas y con los brazos y la cabeza colgando inhalamos alineando vértebra por vértebra la columna exhalamos levantando por último la cabeza despacio separamos las piernas el doble del ancho de nuestra cadera entrelazamos los dedos de las manos, inhalamos estirándonos arriba, bien arriba exhalamos girando hacia la izquierda, abriendo el pie izquierdo hacia afuera y nos dejamos caer de frente sobre la pierna izquierda, pasando las manos cerca del cuerpo hasta el suelo las apoyamos en donde podemos, en la pierna, en la rodilla, en el empeine, en la colchoneta nos dejamos colgar desde la cintura relajando el cuello, dejando caer la cabeza, los hombros, los brazos, el tronco. Inhalamos levantando el brazo izquierdo hacia la izquierda, hasta alinearlo con el brazo derecho. Exhalamos bajándolo y lo seguimos con la mirada. Inhalamos levantando el brazo derecho hasta alinearlo con el izquierdo. Miramos la mano, exhalamos bajándola, la seguimos con la mirada inhalamos abriendo los brazos, entrelazando los dedos de las manos arriba de la espalda la llevamos hacia la cabeza y bajamos con el tronco, la cabeza, todo lo que podemos dejando que se estire al máximo la pierna izquierda inhalamos acomodándonos en el centro de las piernas alineando el pie izquierdo, exhalamos flexionando las rodillas y con los brazos y la cabeza colgando, inhalamos alineando vértebra por vértebra la columna, exhalamos levantando por último la cabeza despacio, entrelazamos los dedos de las manos, inhalamos estirándonos arriba, bien arriba, exhalamos girando hacia la derecha, abrimos el pie derecho hacia afuera y nos dejamos caer de frente sobre la pierna derecha, Apoyamos las manos en donde podemos y dejamos que cuelgue el tronco, los brazos y la cabeza. Inhalamos levantando el brazo izquierdo hacia la izquierda. Miramos la mano y exhalamos bajándola. Inhalamos levantando el brazo derecho hacia la derecha. Exhalamos bajándolo, seguimos la mano con la mirada. Inhalamos abriendo los brazos, entrelazamos los dedos de las manos arriba de la espalda, la llevamos hacia la cabeza y nos dejamos caer todo lo que podemos, dejando que la pierna derecha se estire al máximo. Inhalamos acomodándonos en el centro de las piernas. Exhalamos dejándonos colgar desde la cintura. Inhalamos caminando con las manos hacia adelante, agarrándonos fuerte y dejando los talones apoyados bajamos el pecho, las axilas, llevamos la cadera atrás y dejamos caer la cabeza sentimos el estiramiento de todo el cuerpo inhalamos volviendo con las manos al centro de las piernas exhalamos flexionándolas y con la cabeza y los brazos colgando inhalamos alineándonos vértebra por vértebra exhalamos levantando por último la cabeza despacio Inhalamos juntando los pies, punta con punta y talón con talón. Nos acomodamos en posición de banco, apoyando las manos justo abajo de los hombros, separadas el mismo ancho que los hombros y las rodillas justo abajo de la cadera. Inhalamos levantando la cabeza, abriendo el pecho y hundiendo la cintura. Exhalamos metiendo la cabeza y la cadera bien adentro, redondeando la columna bien arriba. Lo repetimos tres veces. Inhalamos levantando el brazo izquierdo estirado adelante y exhalamos flexionándolo adentro metiendo la cabeza y la cadera. Inhalamos, exhalamos. la mano, inhalamos levantando el brazo derecho, la cabeza y la cadera y exhalamos adentro, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, apoyamos la mano, inhalamos levantando la pierna izquierda estirada atrás y la cabeza, exhalamos metiendo la frente y la rodilla adentro, inhalamos, Exhalamos Inhalamos Exhalamos Apoyamos la rodilla Inhalamos levantando la pierna derecha estirada atrás y la cabeza Exhalamos adentro Inhalamos Exhalamos Tratamos de tocar la frente con la rodilla Inhalamos Exhalamos apoyamos la rodilla inhalamos levantando el brazo izquierdo, la cabeza y la pierna derecha exhalamos metiendo el brazo, la pierna y la cabeza adentro inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos inhalamos Llevamos la mano atrás, nos tomamos del empeine o de los dedos del pie, levantamos la pierna, abrimos el pecho, llevamos la cabeza atrás, retenemos un poco el aire cuando necesitamos exhalar, soltamos, apoyamos la rodilla y la mano, dejamos caer la cabeza, recuperamos el aire. Inhalamos levantando el brazo derecho, la pierna izquierda y la cabeza, exhalamos bien adentro, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, llevamos la mano atrás, nos tomamos del empeineo de los dedos, levantamos la pierna, abrimos el pecho, llevamos la cabeza atrás, Retenemos el aire y cuando exhalamos, soltamos, apoyamos la rodilla, la mano, dejamos caer la cabeza para recuperar el aire. Inhalamos levantando el brazo izquierdo, la pierna izquierda y la cabeza. Exhalamos metiendo el brazo, la cabeza y la pierna adentro. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, llevamos la mano atrás, nos tomamos del empeine, levantamos la pierna, la cabeza, abrimos el pecho, retenemos el aire, lo que podemos y cuando necesitamos exhalar, soltamos y apoyamos la rodilla y la mano, dejamos caer la cabeza, Recuperamos el aire Respiramos siempre por la nariz Seguimos el recorrido del aire en nuestro cuerpo Inhalamos levantando el brazo derecho, la pierna derecha y la cabeza Exhalamos adentro Inhalamos Exhalamos Inhalamos exhalamos inhalamos llevamos la mano hacia atrás nos tomamos del pie derecho levantamos la pierna, la cabeza abrimos el pecho retenemos el aire, lo que podemos y cuando necesitamos exhalar soltamos, apoyamos la rodilla y la mano dejamos caer la cabeza recuperamos el aire Respiramos siempre por la nariz. Inhalamos pasando el pie izquierdo hacia adelante por el centro de las manos, estirando la pierna. Apoyamos los dedos o las palmas. Inhalamos levantando la cabeza, abriendo el pecho, hundiendo la cintura, exhalamos metiendo la cabeza y la cadera dentro, redondeando la columna, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, apoyamos la planta del pie izquierdo, acomodamos la rodilla sobre el talón, dejamos caer la cadera adelante, relajamos la cabeza dejándola colgar respiramos profundo y lento con cada inhalación nos llenamos de aire con la conciencia con cada exhalación nos relajamos más inhalamos girando la cabeza y el brazo izquierdo hacia la izquierda levantamos el pie derecho, nos tomamos del pie derecho Volvemos la mirada al frente, bajamos la cadera. Llevamos con fuerza el pie hacia la cadera. Respiramos profundo y lento. Con cada exhalación soltamos las tensiones de la pierna derecha. Exhalamos soltando el pie derecho, lo dejamos caer despacio, nos sentamos sobre el talón derecho dejando la pierna izquierda estirada adelante, inhalamos abriendo el pecho, llevando la cabeza atrás, exhalamos dejándonos caer hacia adelante, apoyamos los codos y mientras respiramos profundo y lento nos relajamos más. Inhalamos apoyando la planta del pie izquierdo al lado de la rodilla derecha, exhalamos, entrelazamos los dedos de las manos, inhalamos estirándonos arriba acomodando la cabeza en el centro de los brazos, exhalamos apoyando las manos adelante, dejamos caer el tronco y la cabeza, dejamos caer la rodilla izquierda hacia el costado, la planta del pie izquierdo queda apoyada respiramos profundo y lento inhalamos abriendo los brazos entrelazamos los dedos de las manos arriba de la espalda y giramos hacia la derecha con la cabeza y el hombro derecho retenemos el aire lo que podemos y cuando necesitamos exhalar soltamos las manos y las apoyamos adelante nos acomodamos en posición de banco Inhalamos pasando el brazo izquierdo por abajo del derecho, apoyamos el hombro izquierdo, la cabeza, exhalamos, inhalamos levantando el brazo derecho y lo dejamos caer atrás, giramos la cabeza para mirar la mano. En la próxima exhalación bajamos la mano derecha y volvemos a apoyar las manos, abajo de los hombros, exhalamos, inhalamos profundo, levantando la rodilla izquierda lateralmente y exhalamos estirando la pierna en el aire, apoyando la planta del pie izquierdo a la misma altura que la rodilla derecha, inhalamos levantando la cabeza, abriendo el pecho, hundiendo la cintura, exhalamos con la cabeza y la cadera dentro, repetimos tres veces. Inhalamos caminando con las manos hacia el pie izquierdo. Y nos tomamos del pie izquierdo con la mano derecha. Apoyamos el codo derecho, el hombro derecho y la cabeza. Inhalamos levantando el brazo izquierdo estirado y lo dejamos caer atrás. Giramos la cabeza para mirar la mano izquierda, mantenemos la pierna izquierda estirada, sentimos la torsión de la columna vertebral, tratamos de mantener la cadera mirando hacia abajo. En la próxima exhalación bajamos la mano izquierda y apoyamos ambas manos abajo de los hombros. Inhalamos pasando la pierna izquierda hacia la derecha estirada y apoyamos el costado externo del pie a la misma altura que las manos Inhalamos levantando la cabeza y la cadera, abriendo el pecho, hundiendo la cintura Exhalamos metiendo la cabeza y la cadera adentro y repetimos tres veces Apoyamos la rodilla izquierda sobre la rodilla derecha, separamos los pies y en la próxima exhalación nos sentamos atrás entre los pies. Inhalamos levantando la cabeza, abriendo el pecho y exhalamos dejando caer el tronco, la cabeza y los brazos hacia adelante. Cerramos los ojos, respiramos profundo y lento. Con cada inhalación nos llenamos de aire con la conciencia y con cada exhalación nos relajamos más. Inhalamos alineando vértebra por vértebra la columna, exhalamos levantando por último la cabeza despacio. Inhalamos levantando el brazo izquierdo flexionado a 90 grados, acomodamos el codo en el centro del pecho, levantamos el brazo derecho a 90 grados, lo pasamos por adentro del izquierdo y por atrás, tratamos de unir las palmas, alineamos la cabeza, mantenemos ambos brazos a 90 grados, respiramos profundo y lento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 inhalamos pasando el pie derecho hacia adelante por el centro de las manos apoyamos el talón, estiramos la pierna, apoyamos los dedos o las palmas estiramos los brazos, inhalamos levantando la cabeza y la cadera y exhalamos metiendo la cabeza y la cadera dentro inhalamos, exhalamos, mantenemos la pierna derecha estirada inhalamos, Exhalamos, apoyamos la planta del pie derecho, flexionamos la pierna derecha y dejamos caer la cadera delante, acomodamos la rodilla derecha sobre el talón derecho, dejamos caer la cabeza, cerramos los ojos, respiramos profundo y lento. Inhalamos llevando el brazo derecho hacia atrás y miramos hacia atrás, nos tomamos del pie izquierdo con la mano derecha, volvemos la mirada al frente, llevamos con fuerza el pie hacia la cadera y dejamos caer la cadera, respiramos profundo y lento. exhalamos, soltando el pie, lo dejamos caer despacio, nos sentamos en el talón izquierdo, dejando la pierna derecha estirada adelante, inhalamos abriendo el pecho, llevando la cabeza atrás, exhalamos, dejando caer el tronco, los brazos y la cabeza hacia adelante, cerramos los ojos, respiramos profundo y lento Inhalamos alineando vértebra por vértebra la columna, exhalamos levantando la cabeza apoyando la planta del pie derecho al lado de la rodilla izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, inhalamos estirándonos arriba, exhalamos apoyando las manos adelante, dejamos caer el tronco y la cabeza. Mantenemos la planta del pie derecho apoyada y dejamos caer la rodilla derecha hacia el costado. inhalamos levantando la cabeza, abriendo los brazos, entrelazamos los dedos de las manos arriba de la espalda y giramos con el hombro izquierdo hacia atrás, la cabeza sobre el hombro izquierdo, retenemos el aire, lo que podemos y cuando necesitamos exhalar, soltamos las manos, las apoyamos adelante y nos acomodamos en posición de banco. Inhalamos levantando la cabeza, abriendo el pecho, hundiendo la cintura. Exhalamos metiendo la cabeza en la cadera bien adentro. Inhalamos pasando el brazo derecho por abajo del izquierdo. Apoyamos el hombro derecho y la cabeza. Levantamos el brazo izquierdo y lo dejamos caer atrás estirado. Giramos la cabeza para mirar la mano izquierda. Sentimos la torsión de la columna. Respiramos profundo y lento. En la próxima exhalación bajamos la mano izquierda, apoyamos ambas manos abajo de los hombros. Voy a girar así me ven mejor. Inhalamos levantando la rodilla derecha lateral, estiramos la pierna y bajamos la planta del pie derecho al suelo. Inhalamos caminando con las manos hacia el pie derecho, con la mano izquierda nos tomamos del pie derecho, apoyamos el hombro izquierdo, la cabeza, levantamos el brazo derecho y lo dejamos caer hacia atrás, giramos la cabeza, exhalamos bajando el brazo, apoyamos ambas manos abajo de los hombros. Mantenemos la planta del pie derecho apoyada, inhalamos levantando la cabeza y la cadera, exhalamos metiendo la cabeza y la cadera adentro. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Pasamos el pie derecho hacia la izquierda, estiramos la pierna y apoyamos el costado externo del pie derecho a la altura de las manos, inhalamos levantando la cabeza, abriendo el pecho, hundiendo la cintura y exhalamos metiendo la cabeza y la cadera dentro. repetimos tres veces. apoyamos la rodilla derecha sobre la izquierda, separamos los pies y al exhalar apoyamos la cadera atrás entre los pies, inhalamos levantando la cabeza, abriendo el pecho y exhalamos dejándonos caer hacia adelante con la cabeza, el tronco y los brazos, respiramos profundo y lento, Mantenemos las respiraciones profundas y lentas y aprovechamos esta postura para agradecer algo internamente que querramos. Le dedicamos unos segundos. Inhalamos alineando vértebra por vértebra la columna, exhalamos levantando despacio la cabeza. Inhalamos levantando el brazo derecho, flexionado a 90 grados, levantamos el brazo izquierdo, lo pasamos por adentro del derecho y por atrás, tratamos de tocar las palmas. Ubicamos ambos brazos a 90 grados, alineamos la cabeza, cerramos los ojos, respiramos profundo y lento sintiendo la parte alta de la columna. Exhalamos desenroscando los brazos, apoyando las manos adelante, desenroscamos las piernas, nos acomodamos en posición de banco, nos sentamos sobre los talones, llevamos la frente a la colchoneta y nos relajamos. Seguimos el recorrido del aire en nuestro cuerpo y dejamos pasar los pensamientos que aparecen. Inhalamos alineando vértebra por vértebra la columna, exhalamos levantando por último la cabeza despacio. Dejamos caer la cadera hacia un lado y sacamos las piernas hacia el otro lado nos acostamos boca arriba tomamos una inhalación profunda llenando todo el cuerpo de aire con la conciencia y exhalamos relajándonos más inhalamos apoyando los pies cerca de la cadera separados el mismo ancho de la cadera exhalamos Inhalamos levantando la cadera, entrelazando los dedos de las manos abajo sobre la colchoneta, juntamos los omóplatos mientras estiramos los brazos. Inhalamos, inflamos la panza, exhalamos, la desinflamos. Inhalamos levantando al máximo la cadera, exhalamos bajándola despacio, soltamos las manos, las separamos, apoyamos la cadera, estiramos de a una las piernas. Inhalamos levantando la cabeza, nos miramos los pies, llevamos los codos hacia atrás arrastrándolos. Inhalamos apoyando los pies, levantando la cadera y en el aire la llevamos hacia los pies. Exhalamos apoyando la cadera y estiramos de a una las piernas. Inhalamos bien profundo y al exhalar dejamos caer despacio la cabeza atrás. Relajamos todo el cuerpo. Dejamos caer el pecho entre los hombros. dejamos que la garganta se estire, llevamos la lengua al paladar, relajamos los músculos de la cara, dejamos pasar los pensamientos que aparecen, Inhalamos llevando despacio el mentón al pecho. Estiramos de a uno los brazos y nos acostamos boca arriba. Exhalamos. Inhalamos llevando los pies cerca de la cadera. Me voy a acomodar así me ven mejor. Apoyamos las manos a los costados y con un envión llevamos los pies atrás de la cabeza. Dejamos caer los dedos de los pies sobre el suelo. Entrelazamos los dedos de las manos sobre la colchoneta estirando los brazos. Tratamos de mantener las piernas estiradas. Cerramos los ojos. Tomamos respiraciones abdominales. Inhalamos inflando la panza, desinflamos la panza al exhalar. Si los pies no llegan hasta el suelo, podemos dejarlos en el aire apoyando las manos en la cintura, sosteniendo el peso de la cadera con las manos. Nos concentramos en nuestra respiración profunda y lenta y abdominal dejando pasar los pensamientos que aparecen En la próxima exhalación, apoyamos la parte anterior de los dedos de los pies. Inhalamos profundo, exhalamos lento. Volvemos a apoyar las yemas de los dedos de los pies. Inhalamos, arrastrando los brazos estirados hacia atrás y nos tomamos de los pies. En la próxima exhalación, sin soltar los pies, vamos dejando que la columna se apoye vértebra por vértebra en la colchoneta. Cuando apoyamos la cadera, soltamos los pies, flexionamos las piernas, apoyamos de a uno los pies y estiramos de a una las piernas acostándonos boca arriba separamos un poco las piernas y los brazos acomodamos las palmas hacia arriba tomamos tres respiraciones profundas y lentas y dejamos caer el peso del cuerpo en la colchoneta